¡Gánate la cena de fin de año con Almacena JEP! Por compras superiores a $30,000, participas en el sorteo de 105 cenas con pavo, vino, galletas, natillas y buñuelos. Almacena JEP, sus mejores compras.